Chavito, hermano, bienvenido al programa. Bienito, Muchas gracias por la invitación que hicieron de acá. Vamos a ir Chutis, tan Chutis, Chutis, tan Hola familia, cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis. Aquí estamos felices porque estamos en un lugar que corresponde, pues, para hacer música linda. Estamos en el Telonius acá en la zona de San Jorge, en Sopocachi. Y tengo el gusto de estar con mi querido amigo Raúl Flores, un gran bajista. Raulito, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, querido Papillo. Yo me siento bastante honrado de estar aquí y feliz de compartir estos momentos contigo. Gracias, hermano. Un chutis, entonces. Claro que sí. Nos vamos a sacar nuestro barbijito para que nos escuchen mejor. Siempre con la... Normas de bioseguridad y toda la normalidad. Raulito, ¿cómo claro. está el asunto? ¿Estás tocando? ¿Hay, hay, hay dónde tocar ahora? De a poco están volviendo las actividades, ¿no? estamos bueno, Principalmente hemos estado produciendo, yo haciendo algunas maquetas de mi segundo disco todavía uh -huh. y grabando para otra gente, trabajando de esa manera y bueno, ya de a poco hay algunas actividades no sí teatros, ensayos y todo lo demás lo que era normal antes. ¿no? Muy bien. Raúl Flores, para la familia de Chutis, es uno de los mejores bajistas que tiene Bolivia. A mí me, me interesa mucho saber, dónde, ¿dónde naciste? Bueno, soy propio de La Paz. Ya. Eh, de la zona Pampajasi. Qué lindo. Ahí justamente nací. En Pampajasi has nacido. Sí. Es un barrio hermoso Pampajasi. ¿Y tus papás eran de ahí también? No. Eh, mis papás eran de provincia. ¿No? ¿De Provincia de La Paz? Sí, eh, ah. mi papá es de Sotalaya, mi mamá de Escoma. ¡Qué lindo! O sea, es todo cerca al lago. Cerca del lago, traes sí. una energía del lago Titicaca, ¿no? Bueno, sí, ¿no? sí. hay una ajayo ahí, la cultura aymara y todo eso. Y es increíble, o sea, ¿en el colegio ya empezaste con el asunto de la música o cómo fue? Eh, sí, más o menos fue por el colegio a mis 13, 14 años por influencia de mi hermano mayor, se llama Santos Flores. Ya. Él tenía un grupo de amigos donde tocaba música folclórica, ¿no? ah, ya. Entonces, algún rato venían a ensayar a mi casa, me hacían tocar el bombo, aunque no, yo no, yo no sabía, ¿no? Yo quería jugar, ¿no es ¿Cuántos años tenías? Eh, debí tener unos cinco o seis años esas ya. veces, ¿no? Muy chiquito. Era muy chiquito esas veces. Ya, ya con el tiempo, bueno, ellos seguían ensayando, ¿no? Entonces, ahí ya de poco ya me empezó a gustar más también. ¿Y me cuándo gustó? fue la primera vez que lo viste a él al, al bajo? Justo por influencia de mi hermano igual. También. Él tocaba el bajo, traía un bajo samic eh, de cuatro cuerdas, entonces, eh, desde que escuché el sonido ya me empecé a enamorar del bajo. ¿Y empezaste a tocar a los cuantos años más o menos? A los 13 más o menos. ¿Ya empezaste a tocar? Sí. ¿Folclore primero? Sí, más influenciado por el folclore. Ya. Bueno, yo a Raúl Flores lo conocí en el Conservatorio Nacional de Música. Uh -huh. Ya ya salido del colegio seguramente. Y estabas ahí en ese momento de definir por la música. ¿Cómo fue la definición? Le dijiste, voy a ser un bajista profesional. ¿Cuándo fue? Uh, el momento exacto que me decidí, tal vez fue cuando bueno, estuve postulando al conservatorio. Pasaron seis meses, eh, me eligieron para tocar en un concierto uh -huh. de finales de semestre o final de año, algo así era. Entonces creo que ahí fue donde me, me decidí, no, no tengo, que, tengo que seguir más allá. ¿no? Bien. Entonces ahí es como que sentí el llamado para seguir estudiando más. Todavía. En la hoja de vida, de vida en la hoja de vida que me mandaste, no, no veo profesores. ¿Hay maestros eh, tuyos que te enseñaron a tocar, que consideres tus maestros? Claro, sí. Eh, especialmente en el bajo, mi primer profe fue Gabriel Cortés, Galo Cortés. Ah, el Galo, uh -huh. chileno, ¿no? El chileno. Él fue tu primer profe. Sí. Posteriormente fue Keno. Keno ah, Palacio. Keno Cabrera. No, Keno Cabrera. Sí. También músico chileno, ¿no? Sí. Sí. Otro músico chileno, Enrique Luna, no le bajista bastante bueno. Yeah. Y bueno, todos los maestros principalmente agradezco a Ina Rillén, ¿no? que ha sido sí. la principal influencia eh, y el, el mentor en la formación, ¿no? en todo lo que ha sido a toda una camada de, de generación. ¿no? Claro, del conservatorio, ¿no? Estamos hablando de Ever Peredo. Exacto. De Martín Castillo, del Tincho Castillo. Roberto. Roberto Morales Sí, claro, es una generación muy importante Bueno, y, y, y digamos que saliste del conservatorio, te graduaste eh, Ahora eres profesor en el conservatorio Y Raúl Flores ha tocado con Fucha, realmente en lo mejor del jazz, ¿no? Has tocado, por ejemplo, con el Yayo Morales ¿no? Ah, sí, sí Yayo Morales, un gran... ¿Dónde está Yayo Morales ahora? Creo que está, eh, bueno, está en Estados Unidos en Estados Unidos, Los Ángeles, sí. Carlos Fischer Quintet, que es un guitarrista cruceño de jazz, ¿no? Muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente seguimos tocando. Siguen tocando. Con él. Siguen tocando sí. Después Einar Guillem, Bolivian Big Band. Y tu, tu grupo, ¿cómo se llama el grupo que tienes tú? Bueno, actualmente eh, generalmente es que es un grupo de amigos. Ya. Eh, que en un momento yo lo, ellos me ayudaron para hacer mi, mi disco, entonces lo den, denominamos Raúl Flores y Jacket Jazz Project en su momento. ¿Jacket? Sí, yeah. el grupo se llamaba Jacket Jazz Jack Project. Sí. Entonces, este grupo también, o sea, solamente girábamos y otro ya era como que solista, presentaba sus temas, entonces grabábamos. Qué interesante. Algo así hemos empezado a trabajar y. Yeah. Y bueno, actualmente los mismos nos llamamos eh, Los Gatos del Agro. Los Gatos del Agro. Sí. Y han tocado acá en el Telonius, ¿no? Hemos hecho un DVD en vivo, justamente ah, acá. Ah, tenemos que poner imágenes del DVD en vivo claro. también. Ahí sí, lo están totalmente. viendo ustedes, este es el DVD en vivo de Los Gatos del Agro. ¿no? Exactamente. Sí. Ahora queremos agradecer a Juanqui Carrasco, el dueño del Telonius, segunda vez, tercera vez que nos recibe acá. Es un lugar muy lindo, ¿no? Importante, ¿no? Para el jazz. Sí, el ambiente mismo es produce una energía, por las mismas fotografías que hay acá, uh -huh. la influencia del jazz se siente bastante. ¿Y cuándo fue que definiste por el jazz? Eh, creo que en ese concierto marcó todo, porque también toqué a alguno que otro estándar, no recuerdo, si no recuerdo mal, creo que fue Blue Boss a lo que toqué. ¿En dónde? En ese concierto que me decidí de que iba a, ah, a estudiar. ¿Ahí fue? Ahí ya empecé prácticamente de cero, ¿no?, a, a estudiar esta música. Yo quiero destacar también de Raúl un asunto ético que a mí siempre me ha gustado. Él, Bueno, fue muy tentado alguna vez por la cumbia, por ganar dinero, por, por las músicas fáciles. Probó, pero se dio cuenta de que el camino era otro. Y el camino está, pues, en un músico intercultural que ha sacado un disco. ¿Cómo se llama tu disco? Uh, Raúl Flores Fundamental se llama. Ya, mm. ese... Tu primer disco, ¿no? Ese es mi primer disco, sí. Ya. De, que, bueno, gracias a Dios me trajo buenas, eh, buenas cosas, ¿no? Porque eh, con un tema de eso gané el, el Eduardo Abaroa. El premio Eduardo Avaroa. Sí. Excelente. Vamos a ver ahora un video. Un video de Raúl Flores eh, eh, tocando como él, él toca, con tanta solidez. Después vamos a hablar de su bajo. Y después vamos a tocar en vivo, así que vamos en ese orden. ¿Qué video vamos a ver, querido Raúl? No sé si lo puedes presentar. Bueno, es un extracto de, de un estándar súper reconocido de John Coltrane, que se llama Jane Steps. Entonces, este tema lo, eh, lo hicimos juntamente con los Gatos del Agro, ¿no? con unos amigos que estamos tocando actualmente. Muy bien, Raúl Flores, entonces, en nuestro programa Chutes. <risa>